¡Suscríbete yeah. yeah. Bienvenidos una vez más a pie de calle, yo soy Alejandra y hoy nos acompaña nuestro compi. Gonzalo. Hola, ¿qué tal? Hoy queremos hablar de un tema muy importante y significativo, el Día Internacional de la Mujer. Así, Alejandra, cada año, el 8 de marzo, se conmemora la lucha de todas las mujeres por su participación en la sociedad y sus logros a lo largo de toda la historia. Es un día también para reflexionar sobre los desafíos que afrontan cada año las mujeres y para recordar la igualdad de género. ¿Sabemos quiénes son las mujeres de nuestra historia? ¿Sabemos quiénes son las grandes descubridoras de muchos de los inventos que usamos hoy día? Bueno, pues vamos a comprobarlo. Pues vámonos. Hola chicas, ¿cómo os llamáis? Rosario, Reme, Ainhoa. ¿Sabéis por qué se celebra precisamente el 8M? Yo sé que se celebra el Día de la Mujer, el por qué. Tratan de pedir la igualdad de la mujer y que haya más presencia en sectores que generalmente han estado más dominados por, por chicos y así. Bueno, yo creo que es un poco por la igualdad, ¿no? A dedicarnos un día a reivindicar y a que se nos dé la atención que merecemos. Reivindicar lo que todavía, los derechos que todavía nos hacen falta. ¿Qué suceso histórico es el que marca que se celebre el 8M, el Día de la Mujer? La verdad es que el contexto no lo sé, ¿eh? no lo conozco, no sé por qué. Dímelo tú. Eh, creo que es algo de una fábrica de, con unas mujeres que hay adentro. Una fábrica se incendió, una fábrica de textiles creo que fue. Y por eso también sale el color morado, porque la fábrica era de textiles, estaban trabajando con color morado y el humo salía morado. Una que lo sabe todo el día 8 de hoy. La historia detrás del Día Internacional de la Mujer se remonta a 1857, con una revolución en masa por las condiciones laborales en una fábrica textil en Nueva York. Y el color morado. Aquí ah, en Estados Unidos, en marzo de 1911, hubo un incendio en una fábrica textil. Y se dice que el humo que salió de aquel incendio era morado debido a los textiles que había en la fábrica. Y por eso se usa el color morado. ¿No lo sabíais, no? No. Guay, pues muy interesante, la verdad. Sí, siempre se aprende algo nuevo, ¿no? ¿Qué es para ti ser feminista? Pues aquella gente que trata de conseguir pues, que la mujer se equipare al hombre y ya está. O sea, que seamos estrictamente iguales en derechos y... Pues, que todos podamos afrontar todos los problemas de la misma manera y que todos tengan los, los mismos sí. problemas. Que no por ser mujer tengamos que estar pendiente de otros problemas que mi hermano no está pendiente, por ejemplo. Simplemente la igualdad. Yo no quiero que nadie me abra la puerta, ya me la abro yo sola. Yo no quiero que nadie me invite a nada, me lo pago yo. Quiero cobrar lo mismo, pero también quiero yo invitar a cenar. No quiero ningún tipo de discriminación, pero sin llegar a radicalismos. Ser feminista es más que nada no equidad. Las mismas opciones, las mismas posibilidades de... De llegar a nuestro objetivo, llegar a nuestras metas, tanto vitales como laborales. Te voy a decir nombres, solo para saber si sí o si no conoces a estas personas. Marie Curie. Sí. Sí, sí. no. Sí. sí. Sí, Ana Frank. También. Ana Frank también. No. Me suena. Creo que la escritora. Sí, eh, la que escribió el diario. Frida Kahlo. Sí. También. Esa sí. Sí. Esa es la de las cejas. Sí. Malala. No, no. Uf, una líder africana que... no, la verdad que no, por el nombre no, no, la verdad que no Malala, me suena algo de los derechos de la mujer india o de por ahí Es pakistani Margarita Salas Tampoco Me suena el nombre pero no la sitúo eh. Me suena un montón pero no caigo Margarita Salas se identifica, ¿no? Y ahora sí te digo, por ejemplo, Steve Jobs Sí, claro sí, sí. El Fundador de Apple ah. Y Jeff Bezos También ese también, el de Amazon, puede ser. ah pasado de lesa? sabes? Yo no. Se sepan todas las mujeres y no se sepa ningún hombre. El de... Amazon. ¿Lo he hecho bien o no? Yo te digo que si te sabe algún streamer o youtuber... ¿Hombre sabes decirme? No estoy, no estoy muy puesto la verdad, pero sí, joder... El Rubius... Auron Play, soy de cuando era más jovencillo. Jordi Wild, eh, bueno, ya, que si Win Michu, que si Vegeta777. Eh. No sé, Auron Play o Illo Juan. El Chocas, pero no me gusta. Eh. ¿Y mujeres? ¿Que sean youtubers o streamers? Buah, pues. Es que no estoy muy metido en el tema de internet. eh. Ninguna. Eh, Bijin, que es la mujer de, o la novia de Auron Play. Eh... No, ya no. <risa> no lo sé. <risa> La Noemi de los Yisiquillos. ¿Alguna que te suene? Mayinchi, Mayinchi, Mayini. Queremos dar hoy un espacio también a esas mujeres que conocemos de nuestro entorno y que también son pues para nosotros relevantes. Mi abuela se lió la manta a la cabeza sin saber nada, se puso a esconder de su madre, a estudiar para enfermera y aquí estamos todos. Mi madre y mi abuela, por supuesto, mi abuela. Las abuelas son los mejores. Sí, pues mi hermana <ríe> y luego también mi madre, evidentemente. O sea, mujeres cercanas y bueno, y mi novia, que si, si no se enfada. Mi novia como, como policía, y eso que al final es un sector que joe, pues... siempre ha sido más dominado por hombres y tal. Vamos, creo que es de las pocas chicas. Mi hermana sobre todo, pues, por... ...por el espíritu de sacrificio... ...de fuerza de voluntad... ...ha estudiado siempre un montón... ...acabó medicina, es médico... ...súper responsable, o sea... ...ella es una persona que, que me inspira la verdad. Mi abuela, desde pequeña... ...ha estado cosiendo, trabajando... ...y luego pues tuvo su hijo... ...dejó de trabajar pero sacó la casa adelante y no sé... ¿Qué cosas cambiaríais de la era actual? ...pues que muchas cosas están bien visto en los hombres... ...cuando lo hacen las mujeres pues se le dice mucho insulto... ...y está muy mal hecho y al hombre pues se le dice la enhorabuena. Igualdad salarial sobre todo... ...que creo que todavía estamos muy a la cola... ...intentar reinventarse un poco a nivel, a nivel pensamiento... ...toda la sociedad de que los tiempos están cambiando... ...y que no, no es solamente de ahora... ...aunque ahora es verdad que, que, se, que se percibe mucho más... ...pero yo creo que todavía queda bastante por... Por hacer. Diría la igualdad, pero sí que es cierto que no me gustan los radicalismos ...y hay ciertos sectores que están defendiendo eh, la igualdad de la mujer... ...que a mí, personalmente, no me están representando. Mejor sí incentivar el que la mujer se desarrolle en otros ámbitos... ...yo, por ejemplo, estoy estudiando piloto comercial... ...y somos, eh, creo que nos llega ni al 5% de mi, de mi escuela, de mi universidad... ...no son mujeres, o sea, darle visibilidad a esos puestos de trabajo... ...que no están explorados por la mujer... ...y que para adelante con todo, con lo que tú quieras. Yo le daría una vuelta a lo de... ...el tema de la violencia de género... ...eso de que se, in, eh, se invierta la carga de la prueba... ...y de que, na, que no haya que probar ciertas cosas... ...eso le daría una vuelta. ¿Soléis ir a la manifestación del 8M? Yo solo fui una vez, no voy. Yo no suelo, la verdad, fui también una vez y, y no he vuelto ahí. No No hay una manifestación en mi vida, Julio. ¿A que no? No voy a la manifestación porque hay cosas... ...que no me terminan de cuadrar que veo en las manifestaciones. sí. sí. Sí, yo he estado uno. hay que estar presente pero todos los días. Uno. Hay mucha gente que va solo por el postureo, sube la fotita y se queda tranquilo. Bueno Alejandra, pues está claro que la historia de nuestras mujeres es tan importante como la de los hombres, que consiguieron grandes avances y grandes cambios. Así es, y no solo el 8 de marzo, sino que siempre debemos recordar que hubo, hay y habrá grandes mujeres que realizaron y realizarán importantes hitos. Y ahora nos interesa saber tu opinión. Comparte si no conocías ninguna de estas mujeres, comenta alguna persona que sea importante para ti y dale like si te ha gustado el vídeo. Y nos vemos en este. Siguiente a pie de calle Adiós